Hataraku Maosama es una serie que me vi, pero no me acuerdo, no, no me acuerdo qué, qué mes, no me acuerdo qué año, no me acuerdo por qué porque por lo general, bueno no generalmente, sino que o me gusta la... ¿cómo te digo? El, el, el género, siempre busco un género este o lo veo por un meme, y yo no me acuerdo por qué vi esto, pero... Tampoco me acuerdo cómo termina, o sea, lo tuve que rever, lo tuve que volver a ver el episodio final, no me voy a ver la serie completa. No tengo tanto tiempo al pedo como uno creería. Bueno, sí tengo mucho tiempo al pedo, pero hago otras cosas. Bueno, está bien, no hago un carajo, está, está bien, lo admito. Pero sí, me vi el final y la verdad es que dije, ah, qué buena serie. Esta sí era la de las que me gustó. Dejé abierto WhatsApp, ¿verdad? Así que voy a ver lo que sería el trailer. el trailer, ¿no? El, el, el, el promotional video para this anime. <ríe> a ver, vamos a ver. Eso sí, los nombres sí que no me acuerdo. Papá. ¿Eh? Satan. ¿Eh? Para qué? Queméta. Araslamus va. Maowzōga. de Chotomate, ¿para cómo? ¿Algo no llorar! ¡A ti! ¡Itoy! ¡Mi ¡En el buen árbol! ¡El icócamo! ¡Se fíjate en el tiro! ¡Arribé que no, no! que mamá! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! <tose> ¿Eh? Valió madres, te va a chingar. ¿Eh? <tose> Ay, por Dios, por Dios, lo voy a gozar, como no lo puedes imaginar. Fíjate bien. Es el logo de Twitter y es negro porque ahí hay gente muy mala Gente que, que lanza su opinión como veneno Está todo oscuro ahora que me doy cuenta, pero sí La verdad es que me olvidé que estamos casi en julio y tengo que hacer esas, esos videos Ese video que hago para mostrar las series que voy a ver y bueno Que nunca hago las reacciones de estas cosas Tendría que ver al menos. Hay algún otro par también ahí que quiero ver. Pero la segunda temporada de Hatara Kusa, Hatara Kusa, de Hataraku Maosama es es algo que no me esperaba, pero pero llegó. Creo que es la serie con más expectativas en Miami List. Creo que era. Y no sé, la verdad. Porque me perdí lo que sería Machikado Masoku. Creo que no me dejó después eh, hacer la, la, la, la, la audiovisión. También estaba viendo Haren San, O sea, hay un montón que estoy viendo ahora Y uy, se han conseguido <ríe> Así que bueno, nos vemos ¿Cómo que un bebé?